Muy bien, lo habíamos anunciado. Esta jornada Chile ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya la réplica dentro de, este, de, este, de esta demanda que, que ha realizado por las aguas del Silala. Recordemos que Bolivia también presentó una contrademanda y el plazo dentro de este proceso para Bolivia es este 15 de mayo. Este 15 de febrero, la agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Jimena Fuentes, presentó la réplica en el marco de la demanda que preparó su país contra Bolivia por el uso de las aguas del Silala, que busca despejar que es un río internacional que nace en Bolivia y llega por efecto de la ley de gravedad. Y no es solo un manantial, como asegura la administración de Evo Morales. Estamos revisando el fundamento fáctico jurídico de Chile y nos parece una supina ignorancia al interponer un tipo de demanda e intentar que un organismo de administración de justicia internacional declare técnicamente si es un río o es un bogedal. El 6 de julio del 2016, Chile planteó esa querella jurídica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y en julio del 2017 entregó una memoria de seis tomos, donde analiza las declaraciones de Bolivia sobre el Silala. Bolivia, por su parte, sostiene que el caudal de esas aguas fluye hacia el territorio chileno, pero de manera artificial, debido a obras de canalización realizadas en el siglo pasado. Bolivia, en la contrademanda presentada a mediados del año pasado, pide a la Corte que juzgue y declare que Bolivia Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales... ...y los mecanismos de drenaje del Silala que están ubicados en su territorio... ...que Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala... ...en su territorio y que Chile no tiene derecho a ese flujo... ...que cualquier entrega de Chile a Bolivia relacionada con las aguas del Silala... ...que fluyen artificialmente, esté sujeta a la celebración de un acuerdo específico. Yo creo que hay factores tácticos jurídicos que sustentan de manera incontroversible de que las aguas del Silala son manantiales que se originan en Bolivia, bofedales que se originan en Bolivia, y de ninguna manera puede ser considerado un río de curso internacional. Luego de la presentación de la réplica chilena, Bolivia tiene tres meses de plazo para realizar su dúplica. La fase de alegatos orales aún no tiene fecha establecida por la Corte Internacional de Justicia. Sobre el tema, el canciller del Estado señaló lo siguiente, mencionó que se va a reforzar el equipo técnico para la defensa del Silala. La República de Chile esta jornada presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la AIA la réplica por la demanda de los mananteles del Silala, a la cual se responderá de manera contundente, afirmó el canciller de Estado Diego Pari. A esta réplica, nosotros tenemos plazo hasta el día 15 de mayo para poder presentar nuestra dúplica a la, a la réplica que Chile presentará el día de mañana. Estamos trabajando con abogados internacionales, estamos trabajando con expertos técnicos en el tema aguas y creemos que eh, pues, eh, haremos una respuesta contundente como corresponde eh, en este caso a, a la demanda del SILAR. Se están haciendo todos los estudios técnicos, se está haciendo toda la argumentación jurídica correspondiente, recogiendo información histórica, pero también recogiendo información eh, precisa, información que está relacionada con, eh, con los manantiales del Silala, y esta información se presentará en su momento, el 15 de mayo, en la sede de la AIA. Y de igual forma manifestó que se reforzará de manera técnica y jurídica el equipo que lleva adelante el proceso. Ya, ya se ha reforzado el equipo con expertos técnicos en, en el tema agua. También se están incorporando nuevos actores, eh, por ejemplo, la Universidad Autónoma Tomás Frías y otros expertos potosinos que conocen mucho del tema. Y pues eh, esperemos que eh, toda la argumentación nuestra esté concluida para el 15 de mayo. Muchas